Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 30 de agosto al domingo 5 de septiembre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues mientras mezclo las cartas, ya sabes, estas son de Doreen Virtue, estas son las mías, estas también son de Doreen Virtue. Este, pues les quería comentar si sí, ya me fui a Costa Rica y me super mega encantó estoy fascinado con el país con la gente, con la mentalidad les puedo comentar que Costa Rica y los ticos viven la vida como yo he estado pregonando que lo hagan a través de este canal a través de las cartas a través de mi libro la verdad, es una sociedad extraordinaria. Es un, una sociedad incluyente, culturalmente inteligente. Este, 97% de su energía es limpia, es sustentable. Um, la educación no tiene costo, hasta la universidad. Tienen dos universidades del Estado, y de las cuales, perdón, perdón, entró una llamada telefónica, Este fue mi madre, um, bueno, estaba diciendo de que Costa Rica me tiene fascinado, eh, Costa Rica cuenta con 5 millones de habitantes, de los cuales 3 millones son ticos, 2 millones son migrantes, eh, los migrantes en su gran mayoría se componen de nicaragüenses, venezolanos y colombianos, y eh, bueno, también otras nacionalidades pero digamos esas son las tres dominantes los tres países donde ha habido muchos problemas Colombia, bueno, por el narcotráfico con Escobar hace, no sé 15, 20 años o el tiempo que haya sido y bueno, Nicaragua pues ya se sabe la situación actual y Venezuela pues es lo mismo y el trato hacia los migrantes es extraordinariamente bueno y como decía es una sociedad incluyente y eh, la verdad me da esta pena de decir que soy mexicano y el maltrato que reciben los migrantes al llegar aquí a México. Y una vez que son liberados a través de la eh, migración, pues corren peligro a través de las organizaciones criminales. Entonces, bueno, esa es una de las partes. La otra, no vi un solo gato o perro callejero. Hay leyes que protegen a los animales obviamente por el ecoturismo, pero igual a los domésticos, no hay maltrato hacia el animal. Y, este pues por lo mismo, igual hay leyes para que la gente que tiene este, mascotas las cuide y, y, si, y las castre, este, y bueno, o adopten animales este, sin dueños. La verdad, estoy impactado porque viven realmente con unos valores extraordinarios, todos, gente eh, humilde o gente con mucho dinero obviamente también bueno, tienen problemas de corrupción este, con el ex presidente Arias pero no se puede comparar en lo más mínimo este, con México, yo de hecho diría que Costa Rica es el antiguo de México es totalmente lo contrario. México está viviendo, desgraciadamente, desde hace años una violencia absoluta, no sólo por eh, las organizaciones criminales y por los eh, políticos y partidos políticos, sino, lo veo al día a día, el trato entre los ciudadanos, entre las personas, la manera en que se conducen, en la manera en que manejan un automóvil, este, la desconfianza que hay en México desgraciadamente ha cambiado para mal y Costa Rica para bien ellos empezaron en 1985 con esta conciencia ecológica que se ha convertido en una conciencia de vida un despertar del alma hay un respeto absoluto hacia la vida un respeto hacia los demás un amor hacia la vida y su lema es puro vi pura vida y uh, se nota, el trato he visto cómo se llevan entre sí, el trato hacia el turista, adoran a México el, y uh, les gusta mucho la cultura mexicana, la música mexicana, bueno obviamente tienen la influencia de Televisa, que pueden ver la programación de México, pero uh, yo me quedé fascinado de esta conciencia y este amor Hacia, hacia la vida. Es un país sumamente limpio, no ves basura y si hay basura es porque está recolectada para que lo, se la lleven. este Todo está sumamente bien pensado, eh, respetando a cada uno de los seres, o sea, no sé cómo decirlo, pero no es solo desde la parte ecológica, sino el sistema de salud, por ejemplo, es uno de los mejores del mundo y eh, es obligación de cada eh, persona que vive en Costa Rica tener un seguro de vida sea el estatal que es extraordinariamente bueno y bueno si no quisiera uno podría contratar uno, uno privado pero con toda la gente con la que hablé dicen que la medicina es, está en el mejor nivel al igual los tratamientos aquí en México hemos tenido problemas con los tratamientos oncológicos que no están los medicamentos, etc bueno, allá cualquier persona recibe atención médica, si eres turista te pasa algo, el, te, te estás cubierto, te piden obviamente que tengas un seguro médico, pero eh, si no fuera el caso, la prioridad es salvar la vida de la persona, luego ya se ve cómo se va a cobrar, ¿no? aquí en México te piden primero que tengas donadores de sangre, la contribución económica, lo que fuera, y luego ya ven, ...si sí salvan la vida de la persona accidentada... ...que puede ser que en el Inter fallezca... ¿no? ...todos los valores humanos están realmente donde deben de estar... ...y felicito a los ticos, la verdad... ...me he quedado con un sabor de boca extraordinario... ...y quisiera considerar la posibilidad de ir a vivir a Costa Rica en unos años... ...este... ...observaré cómo sigue el mundo... ...pero es bonito saber que hay una alternativa donde el mundo todavía está bien entonces bueno, nada más les puedo compartir de que el viaje fue extraordinariamente bello obviamente fue ecoturístico y me encantó miren, ahorita hay un boceador en la calle boceando algo que no debería, estamos en la tercera ola en México no ha habido más contagios que hasta ahora o sea, hemos superado el límite anterior la gente hace lo que quiere, nadie obedece, nadie hace nada. Es una contaminación auditiva, que también me llamó la atención. No existe allá. Este, aquí en México, si sales a algún lugar, casi siempre el lugar tiene una televisión puesta, que haga ruido. ¿no? Y a un volumen bastante alto. Eso no existe allá. ¿no? Eh, entonces, bueno, lo, lo que sí vi es que el costo de vida es algo elevado porque su producción este, es limitada, no tienen tanto de dónde sacar dinero, entonces el dinero pues lo adquieren a través de los impuestos. Pero este, ves que también pues están trabajando, o sea la iluminación de, es extraordinariamente buena, y el agua es potable, donde fueras hay algunos lugares muy remotos. ...que tal vez no sea potable el agua, pero te, te anuncian que no es potable... ...pero yo diría en el 99% del territorio costarricense el agua es potable. Eh, los ríos, bueno, no se diga, totalmente limpios... ...protegen, creo que, que el, no me acuerdo bien, entre el 25 y el 50% es una reserva ecológica... ...y realmente saben que si no cuidan sus selvas y sus bosques... Entonces se vienen abajo los ríos, los mantos acuíferos y con ello la vida. Y esta conciencia la adquirieron hace tiempo. Ha sido cuestión de educarse a sí mismos también. Y la verdad los felicito. Este, todos los valores están ahí. Y como decía, es una sociedad incluyente. Se nota que son amorosos entre sí. He visto familias donde realmente todo está muy bien. Obviamente también vi algunos indigentes en San José, pero ni siquiera en una situación tan mala como aquí en México. Y la verdad, la maldad como tal, no la sentí como existe aquí en México. Entonces, bueno, no puedo más que hacer que felicitar a los ticos y eh, decirles que pues me volví tico de corazón. Ahora sí, ese fue el chisme en cuanto a Costa Rica. El otro chisme es que, de que voy a dejar abiertos los comentarios Para este, que puedan comentar lo que gusten uh, Pero le puedo recomendar a todo mundo que visite Costa Rica Ellos viven, su entrada principal es el ecoturismo Las siguientes entradas son este, El café, aquí viene uno de mis hijos que me extrañó enormemente <risa> este, El café es extraordinariamente bueno uh, También el cacao y uh, ahorita la piña y la piña bueno es muy buena la, la consigues igual de buena aquí en México pero igual es de Costa Rica <ríe> lo más probable es que así sea México pues desgraciadamente tenemos que importar el maíz que antes éramos productor número uno de maíz mundialmente entonces bueno este pues la verdad eh, me he vuelto tico de corazón no lo puedo decir de otra manera MAE Pura Vida bueno, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para este, esta semana, también cambio de mes. Les recuerdo cuando hay cambio de mes, le doy gracias al mes anterior, en este caso agosto, por todas las experiencias vividas, buenas o malas, que me han hecho crecer. Y al igual le doy la bienvenida al mes de septiembre con las experiencias por vivir. Um, ahorita comentaba, por ejemplo, interrumpí por este, mis padres uh, Creo que mencioné en uno de los videos que mi padre se dejó operar Y uh, la cirugía fue todo un éxito, pero mi padre es una persona muy terca Y no siguió las instrucciones del médico y se complicó un poquito la situación Entonces, bueno, uh, por su propia terquedad se provocó pues, una complicación entonces, bueno, ahí también es un poco difícil como hijo vivir la situación porque a los dos ya se les está yendo bastante el asunto, entonces no, no siguen bien las instrucciones, no hacen caso, de hecho, pues si no lo dice el doctor, pues no. Ya si lo dice el doctor aún así, a veces no hacen caso. Pero tampoco les gusta que uno diga qué hay que hacer, este, porque no les gusta depender de nadie. Entonces es poco difícil llevar el equilibrio entre lo que es lo que se tiene que hacer, lo que es necesario imponerse en ese sentido y que no se sientan impuestos y uh, ni dominados ni nada. Entonces bueno, esos son es el balance pues de la vida, ¿no? De cómo llevar la situación o sobrellevar la situación. Bueno, entonces ahora sí. Bienvenido septiembre, gracias agosto. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. God, Dios. Recuerda, eh, Dios lo puedes interpretar como una energía femenina o masculina, o como ambas combinadas, que bueno, yo así lo veo como una combinación de ambas energías. Y dice... I step out of the way and surrender any need of control. Yo me hago un lado y me rindo a cualquier necesidad de tener el control. In order to make room for God's healing love to flow through me and this situation, in order to serve espacio for el amor sanador de dios para que el amor sanador de dios fluya. ...a través de mí y de esta situación. Entonces, nuevamente, yo me hago un lado... ...y confío en que Dios va a sanar esta situación... ...y sobre todo, suelto... ...y suelto la necesidad de controlar. Eh, justamente que estaba hablando con lo de mis papás... Ahí, eh, ...he aprendido de que hay situaciones que no puedo cambiar o decisiones que debo respetar, yo en lo que pueda intervengo amorosamente, pero eh, gracias a Dios no soy una persona de control, mi madre y mi hermana sí lo son, bueno de hecho también mi padre, pero un poco menos, este, y lo tienen muy difícil la verdad, y eh, cuando hay una falta de fe, que es también el caso con los tres, peor todavía. Entonces sé que sufren dentro de eso porque creen que todo se puede controlar y todo se puede manipular, pero de hecho una de las enseñanzas mayores de la vida es que justamente la vida no es así. La vida fluye y hay que fluir con ella y hay que saber saboreársela. Este, entonces bueno, ahora sí que si vas a resonar con lo que digo o puede ser que no, <coughs> Perdón, pero la gran mayoría de la gente resuena con, con lo que estoy diciendo. Este, no siempre es el caso. Pero si resuenas, pues tú ya sabrás eh, de qué lado estás. ¿no? Si eres de, el control significa que hay miedo. Hay miedo a que no se dé o se dé diferente una situación a lo que deseas. Y eh, es, al, al igual como decía, una, es falta de fe. Falta de fe en la vida misma. En el universo, en Dios, en los ángeles, cual sea tu creencia. Entonces es importante ese aprendizaje de soltar. Yo lo he hablado tanto con mi hermana, cuando me llevaba bien con ella, que ya no lo hacemos, como con mi mamá, y ambas dicen no puedo. Yo tengo la sensación que sí pueden, obviamente, pero que no quieren. No quieren salirse de su zona de confort, ese control les proporciona una familiaridad y una situación de, sí, sentirse seguras o confortables. Y es un poquito raro porque ese confort uh, es como un poquito la víctima de una violación o de un secuestro y que se denomina el... Uh, ah, se me fue, quién sabe qué, es de Estocolmo. El, el, uh, en, entonces, bueno... Uh, la gente o sea dices cómo puedes enamorarte de la persona que te, que te hizo daño, ¿no? Y eh, pues pasa un poquito algo similar con la gente de control, que, que, que, que les, o sea, está sufriendo, pero como que a la vez les gusta estar dentro de esa situación, porque les es familiar. Y bueno, se trata de crecer, de salir de lo conocido hacia lo desconocido. Y, y descubrir que a veces ni siquiera es tan difícil como uno pensaba, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es abrir nuestro corazón, el rendirnos ante la situación, ¿no? La palabra misma, la rendición, es más que soltar, es doblegarte, soltar y dejar que todo fluya, ¿no? Y abrir tu corazón para que la energía sanadora de Dios... Pasa a través tuyo, sane lo que tenga que sanar en ti y sane la situación misma. Entonces, bueno, vamos a ver cómo procede la semana. Para el día lunes y martes, la carta dice, armonía, fluye amor. Arcángel Rafael, vivo en armonía. Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Bueno, es bastante parecido a la carta principal. Ya no voy a contribuir con más comentarios. Para el miércoles y el jueves la carta dice, milagros. Miren que seguido está saliendo la carta de los milagros. Y dice Arcángel Gabriel, los milagros existen, prueba de ello es tu existencia. No dudes, sé tú, imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña pausa o comentario. A mí en lo personal, ahorita que llego esta carta, gracias a que tomé la decisión de irme de vacaciones a Costa Rica, se amplió nuevamente un poquito mi horizonte. Hay veces que, pues por la pandemia misma, por el encierro, por la situación que fuera... A veces como que se nos va cortando un poquito la visión y gracias a este viaje pues nuevamente se abrió un poco más y me recordó igual en el universo Dios de que estoy haciendo bien las cosas en relación a mi familia, que ha habido una dinámica muy difícil, pero que he interactuado bien y adecuadamente y que también Uh, ¿Cómo diré? Hay una dinámica con mi mamá, que cuando mi mamá tiene una facilidad de extorsionarme emocionalmente gigantesca, al fin y al cabo es mi madre. Y yo caigo con mucha facilidad y aunque ya soy una persona adulta y soy maestro Reiki, de repente caigo. Entonces, bueno, el aprendizaje ahí fue que ya no, ya no caer en esas dinámicas y ya no dejarme lastimar por ella. Uh, y uh, porque a veces hasta lo hace con, con saña, con ganas no uh, y es más lastimoso todavía cuando tú, lo hace tu propia madre entonces bueno, uh, la conclusión es de que a veces me rebasaba esta situación emocionalmente y me dolía tanto que decía no es posible que mi madre haga esto pero uh, ahorita con estas vacaciones y este viaje Recibí también el mensaje de que no debo de permitir que me lastima ese grado. Reconocer la situación y decir, ok, como está muy vulnerable también emocionalmente mi madre, en un momento soy su mayor héroe y en la los próximos cinco minutos soy su mayor enemigo. Entonces, no tomármela tan en serio, la situación que fuera, y soltar, ¿no?, y dejar que la, las cosas fluyan y que el universo pues, se va a encargar de lo que se tenga que encargar. Si está mal actuando a mi madre, pues yo no tengo por qué juzgarla, pues ya se, será juzgada, ¿no? Este, y bueno, la parte lastimosa, igual no dejar que llegue a donde ha llegado, sino decir, ok, y ahorita está así, pero en cinco minutos luego cambia, y de hecho ya luego ni se acuerda, ¿no?, de, de lo que pasó. Entonces, bueno, aquí vuelvo un poquito con esto de mi tiempo y mi energía estaba muy basada en, al bienestar de mis padres. Y ahora te reconozco que tengo que ver más por René, sin de descuidar a mis padres, pero ver más por René y no inclinarme tanto por ellos. Justamente para dejar que todo fluya, ¿no? Entonces no tomármelo tan en serio, invertir menos energía, menos tiempo, etcétera. a mis padres y sus situaciones y sus problemas, y más hacia René. Y eso es lo que veo en esta carta, en este momento, para mí, ¿no? Porque, um, lo voy a tratar de explicar de esta manera, si yo estoy con esta energía, digamos, la preocupación por mis papás, el bienestar de mis papás de que puedan resolver, de que etcétera, ¿no? porque todo se le vuelve muy complicado cuando son grandes, si yo estoy con esta energía constante, pues está ocupada esta energía, pero si suelto esta energía y ocupo tal vez, no sé, el 50% de espacio pues pueden caber, no sé otras no sé, dos energías ¿no? esta y no llego hasta el angelito, pero digamos el angelito acá, ¿no? Entonces, bueno, sigo otra vez con la energía de la preocupación hacia los padres, pero también puedo aquí hacer algo por René. Entonces, eso es lo que a mí me llegó y lo comparto, porque a veces estamos como muy encarrerados y más, como decía, a través de la pandemia, y no vemos eso, entonces es importante que abramos esa parte también para nosotros, porque, recuerdo estamos aquí para vivir nuestra vida. Eh, a veces se nos olvida que somos gente muy amorosa, que nos encanta estar ayudando y sirviendo a los demás y nos descuidamos. Entonces es importante no hacerlo y dejar que las cosas también positivas para ti lleguen para ti. Y no pueden llegar si esto está ocupado. Entonces por eso es importante... Si no lo sueltas al 100%, porque digo, emocionalmente soltarlo al 100% sí, pero no voy a ignorar a mis padres, obviamente. Entonces, bueno, sí va a haber una cierta energía que va hacia ellos, pero ya no va a ser tanta ni tan constante, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me recuerda en mi caso personal. Entonces, voy a volver a leer la carta, a ver cómo resuena contigo. Dice... Arcángel Gabriel, los milagros existen, prueba de ello es tu existencia. No dudes, sé tú, imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro, ¿ok? Pues una vez que ya hayas decretado, hayas dicho yo quiero esto, se te va a dar el cómo y el cuándo se lo dejamos al universo. ¿va? Muy bien, proseguimos para el viernes, sábado y domingo. La carta dice, Ave Fénix. Bueno, ¿cómo se han repetido las cartas? Esta también. Arcángel Israel, como el ave fénix renaces de las cenizas en esta situación, ayúdame, Israel, a ser una mejor versión de mí misma de mí mismo. Me reinvento. Ok. Esto es muy importante, tiene que ver justamente con lo que decía acá. Ahora voy a hablar de mí, nada más porque es lo que me llega a mí, pero a través de mi vivencia y mi existencia este, puede ser que resuene contigo. El ejemplo que daba con mis padres, el renacer. el Cuando reconoces que te has descuidado a ti y que debes de prestarte mayor atención, y dejar que las cosas positivas para ti lleguen este más todavía cuando hay con mis padres ya están de salida ya van a trascender alguna vez no uh, hay como mucha negatividad hay mucho miedo hay mucho este, enojo también muchas veces no con la situación misma etcétera o en general una energía negativa creada por ellos y que no la quieren cambiar entonces eso es a veces difícil y más siendo el hijo y siendo maestro Reiki donde dices esto puede esta experiencia podría ser bonita en vez de fea y, de, y te permites contribuir y no es aceptado entonces lo tienes que respetar pero es a lo que voy yo he hecho lo mejor que puedo y Voy a seguir haciéndolo, pero en menor cantidad. Y entonces me voy a procurar más a mí, porque de hecho me he descuidado algo. Entonces voy a renacer de esta situación. Y a veces teníamos la idea de que debe de ser de tal manera. Y de redescubrimos que no tiene que ser de esa manera, sino que puede ser muy diferente. Y es lo mismo que decía de Costa Rica. Yo la verdad internamente antes de conocer Costa Rica por la situación misma de México he estado jugando con la idea de que cuando mis padres trasciendan y ya no estén dejar México e irme a vivir a Europa. Yo había pensado en España y en Viena. Y la verdad ahora con Costa Rica pues se amplió un un tercer lugar no obviamente pues una cuestión es si puedo económicamente etcétera Digo, hay muchos factores ahí que que tienen que ver no pero hay una opción más la cual pues antes de conocer costa rica no lo, había, no lo había considerado y eso es a lo que voy en el momento en el que nuevamente el enfoque va hacia ti hacia tu bienestar hacia tu goce de la vida y no se refiere a un egocentrismo, sino el realmente vivir conscientemente la vida. Es como ma con mayor facilidad vas a permitir que los regalos que están pensados para ti lleguen. ¿no? Es un poquito como, pues me puedo imaginar, qué sé yo, una madre que tiene a un hijo enfermo. Entonces pues la madre está pues constantemente preocupada por el hijo y el hijo y el bienestar del hijo. Y uh, tanto así que tal vez hasta se le... Sí se acuerda de que es su cumpleaños, pero pues la prioridad es el bienestar del hijo. Y es como, no sé, que Dios fuera el esposo. ¿no? Y se, oye, pues felicidades y la otra, sí, sí, gracias, pero Jorgito, Jorgito, ¿no? entonces pues no van a salir ni a cenar ni a festejar porque pues no va a encontrar la tranquilidad la señora para hacerlo, ¿no? Entonces es igual con los regalos divinos, así como que pues como que no está preparada esta alma para realmente gozarlo, pues ¿para qué se lo voy a brindar ahorita? No tiene ningún caso, es la misma situación, ¿no? Una vez de que haya resuelto, de que le haya caído la conciencia de que bueno... Jorjito, ya le dieron los medicamentos, ya los está tomando, ya va a estar mejor, ya voy a soltar, voy a confiar en que la situación va a estar bien, ya puedo estar relajada, ¿no? Entonces ya, que, que lleguen los festejos o el regalo o lo que fuera, ¿no? Es algo similar a lo que quiero llegar. Y esto tiene que ver con ese renacer, el cambiar tu actitud, el, el reconocerte, el renacer. ¿no? Eh, igual si tal vez tenías planeado que fuera, no sé, en tal dirección tu vida, pues puede ser que si sí vaya hacia adelante, pero un poquito hacia la derecha, no que conlleva algunos cambios, entonces bueno, eso es a lo que voy, entonces reinvéntate, repiénsate las cosas, uh, esto es justamente una extraordinariamente buena semana, para recuestionarse los planteamientos y los planes a futuro. Es una semana de un trabajo interno muy fuerte y donde vamos a tomar ciertas decisiones. De hecho, las decisiones sencillas sí están tomadas, es nada más, más bien que tomen, tomen forma y dejar que fluyan los regalos porque van a llegar de hecho ya con los milagros esta semana ¿no? de hecho esto es principios de mes de septiembre ¿no? y gozar esa nueva vida uh, el viaje a Costa Rica de hecho lo comparé ¿no? como el volver a renacer porque tienen frutos que no conozco y eh, bueno pues los probé una es la manzana de agua la verdad está interesante pero no hubiera podido vivir también sin comerla no me, no me mató luego tienen un ay, creo que le llaman zapote pero no soy seguro eh, tengo que recordar bueno, da igual, yo de por sí con nombres no soy muy bueno pero tiene una fruta que tiene un sabor entre papaya y melón y su consistencia es un poquito como un mango con muchas semillas grandes entonces no tiene tanta carne que se me hizo sumamente interesante y sabroso pero muchos ni siquiera conocen y bueno, la pitaya, que es así se consigue aquí en México, pero no la había probado. Es como un kiwis gigantesco, color rojo. Este, entonces, eso es a lo que voy. Cuando pruebas por primera vez un alimento, los olores son diferentes. La forma, los colores y el sabor, obviamente. ¿no? Y así es el, la carta de acá a lo que se refiere. El reinventarte, el renacer. Y donde descubres... Capacidades y virtudes virtudes tuyas que no esperabas, ¿no? Es un poquito por ahí va el asunto. Bueno, este video ha sido sumamente largo. Perdón, pero bueno. Ok. Para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. La carta dice lo siguiente. Sanación. Bueno, más claro, no puede ser. Este, la primera carta que dice armonía, fluye amor. El, la armonía misma es la sanación, ¿no? Y donde nos están pidiendo, igual que dejemos que la energía de Dios sane a la persona misma y a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy claro. Confía en Dios, deja que las cosas fluyan, pierde el control, ríndete ante la situación, abre tu corazón, deja que los milagros lleguen. Goza de esta nueva vida y sé feliz. Así de sencillito. ¿no? Bueno, como saben agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos, que se suscribe al canal. Um, los hago con mucho amor y pues agradeceré si te suscribes, si no estás suscrito, recuerda darle suscribir y darle a la campanita que son las notificaciones. Y ahí escoge la configuración que desees. Hasta la próxima ocasión. Con gusto recibo tus comentarios. Con mucho amor. Namaste.